Estamos directamente de esta super carroza. Nos acompaña nuestro hermano Rubí Pérez, orgullo dominicano. Maro, ¿cómo te sientes? Feliz de la vida, feliz de que Dios me dé la oportunidad de estar con el pueblo dominicano aquí en la urbe. De verdad, ¿cómo tú ves esta parada 2019, tantos dominicanos, tanta bandera. Estamos demostrando que la República Dominicana es un país alegre, un país donde la gente puede ir a divertirse, a gozar de las cosas naturales que tenemos. Que viva. Amén, hermano, se le quiere mucho. Pasamos a set. ruby Pérez. Bueno, bien, continuamos, continuamos con más la gran cobertura del desfile nacional dominicano desde la sexta avenida, avenida Samantha.